Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Buscando ideas para hacer extra. en YouTube, encontré un canal. sus papeles, sus bloques y sus compras a granel. Intercambio regalitos, tutoriales, bien de y la amistad con de susurros del Papel. Hey. Mirad, hoy puse una foto en Instagram ya, pero vamos a hacer estos trípodes vale reciclando y bueno con todo con todas las clases de madera que me he encontrado por mi casa también se puede comprar en cualquier bazar ahora lo enseño y esto eh, para qué vale esto ay cómo se llama esto hijo no hombre no. Esto. Eh, para hacer estos caballetes ¿Vale? Entonces he reciclado todas las maderitas que tenía por casa. Aunque también ahora lo enseñaré que en cualquier bazar se pueden encontrar. ¿Para qué quiero estos caballetes? Pues muy fácil. He hecho estos tags de Halloween. ¿Vale? Cualquier temática. Y los voy a mandar en mis correos bonitos. Así. Y creo que es un detalle súper bonito. Entonces voy a enseñaros que yo me fui al bazar porque ya no tenía más y compré a ver estos palillos ¿veis? y <coughs> algunos lo he hecho con esta madera que tenía también por casa que mira estaba hasta polilla ¿ves? pero bueno la polilla ya no está y, y a mí me valía. entonces usé esto con esto hay que hacerlo de esta manera cogemos dos unidades y las pegamos unas con otras, con cola blanca, cola de carpintero. ¿Vale? Que yo tengo esta, que es la que voy a utilizar. Si puedo abrirla. ¿Ve? Y con un pincel. Que yo. Este muy chico. Este. Con un pincel o una paletina. ¿Veis? Esta que es plana. Me dedico a echarle cola blanca a lo largo del de, palo. A lo largo, ¿vale? Del palo. Así. Echamos bastante a todo lo largo del palo ah. este aquí y ahora cojo este y lo pego palo con palo mmm, asegurándote de que quede muy muy bien pegado entonces para eso yo compré en teddy hace un montón de tiempo que valían creo que era un euro, uno y pico Mira estos sargentos de apriete que son de juguete ¿eh? se le da aquí, se agacha y se le va aquí y le damos para donde queramos, um, apretar. voy a la cola blanca ¿Veis? y entonces, cojo los palillos los caso muy muy bien ahí, y entonces cojo mis sargentos de apriete a ver, que me voy a ponerlo a, a ver, aquí y voy apretando. Con uno no es suficiente porque se abre por aquí. Entonces, yo compré todos los que, pu todo lo que pude. ¿Veis? Y ahora ¿ves? voy a ponerlo. A lo largo de la madera. Esta madera es madera de, de bambú, ¿eh? De lo que trae los quiero Si no tenéis sargento, yo creo que con, con las pinzas que unas pinzas que aprieten bien, tipo así. ¿Veis? Y también enganchan bien. ¿Ves? Yo lo que pasa es que compré un montón Porque como a nosotros A mi marido también le gusta Hacer cosillas y tal Pues lo vimos bien de precio Ahí. Y dejamos Que se seque muy bien ¿Eh? Necesitamos tres pares ¿Vale? O sea, dos Dos y dos pegados entre ellos ¿Vale? Para hacer Esta pata Esta pata y esta Luego lo vamos a cortar aquí Porque esto si os fijáis termina en punta y en punta no lo queremos queremos que asiente bien entonces luego le vamos a cortar las patitas vale Bueno, pues vamos a esperar que seque y vuelvo. Hola, pues os voy a enseñar cómo hago yo eh, los tags de Halloween que van ahí subidos en, lo, en los caballetes chiquititos que yo he hecho. Algunos son más chiquititos, otros son más grandes. A este por detrás, que me he acordado, y le he puesto el logo de, de Susurro del Papel porque es que en los demás no me he acordado. Y además que ahora con tantas cosas ya no puedo... Yo lo voy a intentar, pero no creo que se pueda estampar. Bien, esto esto es un tag de cartón, de cartón normal. Eh, y le he dado una mano de pintura negra y después le he, con un estencil le he hecho esto especias de tuerca o engranaje y después encima lo le he dado una mano de, de lo que me regaló Carmen de la Jaca Manualidades que me lo mandó en un en el último en el último intercambio de las navidades del año pasado aunque perdón que voy a pasar mano por ahí. esto que me mandó Carmen vale que es como un gel y lleva purpurina y entonces se queda así veis que conforme le da la luz se queda muy brillante ¿Ves? y es esto de... que me lo mandó ella entonces vamos a pasar a decorar este este tal y yo este lo quiero hacer pues como si fuera engranajes todo así como un poco vintage como si fuera engranajes de reloj y tal pero claro dándole también un poquito de color tengo estos relojitos que son chiquititos los engranajes y... y tengo relojes más tengo relojes más grandes eh lo que pasa es que tampoco... ¿Veis? Tengo esto. Pero esto lo veo excesivamente grande. Entonces, esto a mí me gustan más... palos me gustan más chiquititos. Me encanta eh, la gente que trabaja por capa. Yo lo estoy intentando. Estoy empezando a hacerlo. Nunca lo había hecho. El primero me salió regular. El segundo un poquito mejor. El tercero un poquito mejor. Hasta que, te, bueno, pues vas cogiéndole el tranquillo. Entonces, pues nada. Vamos a coger algunos engranajes. Algunos mensajes. Mira, estos son los engranajes que yo tengo por aquí. Después eh, tengo por aquí maderita. Y he hecho esto con troqueladora, por si le quiero poner alguno. He hecho ese. Tengo también este de tela de araña, que me mandó el año pasado Maca en el intercambio de, de Halloween. ¿Ves? Pues no sé. Eh, tengo de, de Tin Hall algunos que he seleccionado. Algunas lunas. Este también me lo mandó Maca, este fantasma, que lo he utilizado para uno. No sé, pues hay varias, varias cositas así. Entonces, es verdad que todo no lo voy a hacer en plan, en plan antiguo, que hay que meterle color, porque si no, o se no, ya sí que la, la hemos hecho. Como que son oscuritos, porque son para Halloween. Y si encima a mí... A ver, que me gustan mucho los tags, que son súper graciosos y todo eso. Pero como para niños y eso sí, pero como nosotros ya somos ya, que también me gustan pues yo lo quiero hacer como, como más serio, un poquito más serio ¿no? entonces a ver, sin llegar a, a lo extremo pero vamos entonces yo por ejemplo pues utilizaría, le pondría aquí sin tapar este del todo, me gusta este también me gusta mucho así por ejemplo o uno aquí arriba veis, así no, ah, porque me gustaría así, que fueran así, pero me gusta mucho el tema de, del tiempo y entonces yo pues tengo por aquí que también, lo, todo esto es cosa recortada a ver, yo por ejemplo, esto que venía en un carrete de hilo, pues yo, ve 10 metros pues yo por ejemplo lo dejo así no Y después lo que hago es que lo, lo forro Porque así quedan más duritos Y ahora lo recorto Este es uno, no sé no, por qué está pegado Todavía no está recortado Pero mirad eh, un, un cartón como ese, ¿veis? Que, que lo he pegado por los dos lados Por si se ve por un lado Por si se ve por la otra, Por si me gusta más una cara O si me gusta más de la otra ¿Veis? Estos papeles los compré hace un montón de tiempo que la verdad es que a nadie le gustó y la verdad que para Halloween vienen de maravilla porque son muy naranja, muy, muy cobrizo y, y a mí me gusta mucho usarlo para Halloween, ¿veis? Que este sería el reverso y el anverso. Pues y ya tendríamos esto que es esto forrado, son iguales. Por ejemplo, entonces... Eh, yo también había recortado, por ejemplo, aquí hay un 31 No sé eh, El tema de las tijeras También me gusta Y quisiera... Aquí tengo una momia Esta es troquelada pues, A ver, es que yo tenía aquí Aquí tengo otro bicho Un zapatero, no, un bichito de luz Creo que es un zapatero eh, Otro así troquelado Aquí hay otro que, por cierto, la troqueladora de Marta antigua A ver, que papel gorditos. gordito no corta, así que no sé yo. La verdad es que me mosquea bastante porque, vamos, está a precio del de oro y tampoco es para tanto. Bueno, pues entonces lo que voy a buscar es un reloj. A ver, aquí hay uno pero me parece chiquito. Yo lo querría un pelín más grande. A ver si lo encuentro y si no, pues nada, porque tengo ese. A ver, mm, eh, por aquí, <coughs> a ver, aquí tengo más pero aquí no viene un reloj. Estos son los últimos que compré de de aliefe y yo es que lo tenía en la, en la mesa y he hecho lo, lo voy a meter en la bolsa para que no se me pierda este también, esta niña, este también da un poco de miedo tiene un sorprendito bueno, entonces también pues para hacerle capa yo le quiero dar relieve y se lo estoy dando con la almohadilla esto, que es verdad que es muy fino y no me coge, pues que hago lo corto por la mitad, la verdad y... Como tampoco es que me fíe mucho, mucho, mucho de esta almohadilla, le, le estoy echando blog. Que al final eh, mi blog mm, lo he recuperado. No, es, mm, no sé si es que no sé si es que era la temperatura, yo no sé, ya. pero de pronto mm, mm, me pega y, y lo he podido echar en, en otro en otro recipiente más cómodo. Porque la verdad es que el que trae es súper incómodo. ¿Veis? Pues le pego esto y este, por ejemplo, pues lo puedo... Que también, Voy a pasar aquí, así Mira, ¿ves? aquí tengo más de Recortes, que Estas son de, de esta, de ideas Ology de, de este hombre de Y bueno, pues tiene de todo Por ejemplo, pues no sé Creo que yo he metido aquí Un reloj, bueno pues yo ya le he puesto almohadillas, lo único que he hecho es seleccionar y poner almohadilla a todo lo que quiero que vaya en relieve. A esto le he puesto un, un cabujón al 31 y vamos a empezar a pegar. Esto lo quiero pegar ahí, levanto la almohadilla. el parque... Que por cierto que se me está almohadillas. ahí. Por haber levantando y se me van cayendo lo, los papeles. Y... Para que no nos pase eso y no se nos despeguen Yo le voy a echar a el blog eso ahí. Que el blog muchas veces parece que echa Pero cuando hace así sale la hebra se va Bueno, pues este lo pego ahí Este le voy a quitar la almohadilla Vale, así Lo pego Le he hecho blog aquí y ahí. Este lo pego aquí, así Ahí, esto que es una calabaza que la voy a pegar también. Pues un, un ¿cómo se llama? Una efímera de Tin Hall, de lo de Tin Hall, que me ha parecido que es muy bien propia. Así, está bien. Y esta, creo que, que ya están todas voy pues pensando pero de todas manera como ahora debía echar el pegamento pues voy echándole ay, a mi marido le ha picado el gusanillo y ahora está dale que te pego con la máquina taladra mira así y la voy a pegar ay ay vale ahora estos dos que lo quiero pegar ahí pero antes esto mira ya están pegadas las tres piezas unas con otras entonces ahora vamos a hacerle este rebaje veis que veis aquí se lo vamos a hacer los dos de los lados si en un caso esto no, no encajara bien con el del medio que en principio no lo vamos a tocar habría que lijar un poquito el del medio vale esto es muchísimo más fácil si conseguís madera finita lo que pasa que aquí yo he ido a todos los bazares y carpintería mmm, no hay. Así que, que me voy a usar esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer, para hacerle ese rebaje, lo que vamos a hacer es medir este. A ver, este lo voy a, este lo voy a usar, ¿vale? Voy a medirlo a 2 centímetros y medio. Y Lo voy a medir aquí, desde ahí hasta aquí y le hago una marquita. A ver, aquí con el lápiz y aquí le hago una marquita. Sobre poco más o menos, ¿vale? Aquí. Y ahora, por el otro lado, aquí. Y ahora me vendría para acá y para acá. Y ahora, aquí en medio, es que aquí se me ha movido un poco, pero aquí en medio hay que hacerle el rebaje, que más o menos uy, iría desde aquí hasta aquí, ¿vale? En diagonal. Mirad, aquí ya lo he marcado. Iría de aquí hasta aquí. <coughs> se puede coger una regla y hacerse, ¿vale? Pero como... Yo tengo esta regla y tengo otra más chiquita, a la fiesta, es que no la había visto. La podéis poner si queréis Y si no, pues a, a ojo Que tampoco pasa nada ¿Veis? Más o menos Esto es lo que se tiene que rebajar Hasta ahí ¿Veis? Y por el otro lado Así Hasta aquí Y por el otro lado exactamente igual De aquí De aquí Hasta ahí ¿Vale? Eso Por un lado y por otro así ah, más o menos vamos a hacerlo okay, yo por la regla está no el es muy chica y cuando va, esto se hace para que no os metáis aquí cuando vais con la con la lija porque además veréis yo fui a más o menos así que necesitáis más bueno pues lo vais lijando que tampoco es una obra de ingeniería eh, yo fui a al, aquí a un bazar y me encontré y lo compré aquí hay mira compré esta pieza ¿Vale? Que se le pone a la máquina de, de taladrán la que usamos para la resina, para agujerear la resina o, o la que usamos para agujerear la resina normalmente eh, tiene una broca muy chiquitita y la máquina es chiquitita yo le trinco la máquina a mi marido y entonces compré esta pieza pero aquí no había los discos y en otro, en otro bazar encontré fuera en Chiclana donde yo siempre voy al bazar que yo siempre subo las compras, pues encontré la cajita esta que trae cinco piezas, veis, una, dos, tres esta cuatro y otra que ya he usado y se pega aquí, veis, con velcro entonces esto va a la máquina de taladrar porque es lo que sí voy a decir que esto le van al servín ¡oh! se te mete por los ojos, por las narices, por todos lados entonces esto se mete en la máquina de taladrar vale, aquí, como si fuese cualquier broca ahí, se cierra, se aprieta y ahora si no tenéis a nadie que aguante la máquina, porque esto es complicado, no se puede poner aquí porque toda la vuelta Entonces, en eh, una de las visitas mía y de mi marido al líder Encontramos, es que tengo todo aquí porque tengo todo para por medio Pues encontramos esto, también hay otro soporte, eh, con la Dremel Multi si tenéis el soporte se puede hacer Y si no con otra, que también es muy, eh, es la marca blanca de la Dremel Ya Dremel, Dremel es la marca, pero yo digo lo que es la máquina entonces la máquina se aguanta aquí a la mesa, ¿veis? Que tiene aquí como un tornillo y la máquina se pone ahí, se aguanta la mesa y esto ya puede girar y ya no va a tocar la, la mesa. Esto está ahí, ¿veis? No sé, no sé si en el plano se va a ver, pero vamos, más o menos. Esto se cierra, la máquina queda pillada, ¿veis? que entre el cable una cosa y otra. Mira, que este también, yo no lo pongo aquí, ¿eh? porque esto aquí está templado, pero lo mismo, me lo parte Entonces, yo me voy a aportar la herramienta a Mario. La enchufo, está aquí el cable, porque además esto echa mucho polvo. De verdad que exagerado. Y empieza a. Esto empieza a rodar y tú empiezas a lijar, ¿vale? Hasta que tú más o menos vayas. Si te pasan. No se está viendo porque esto es enorme. Hasta que tú más o menos digas hasta aquí. Si te metes más, tampoco pasa nada, ¿vale? Mirad yo no soy carpintera ¿eh? ni mucho menos veis después hay que hacerle aquí un taladrito pero eso luego bueno chicas pues ya le he hecho el rebaje mira cómo ha quedado me he ido allí porque esto mira solamente lo he traído aquí y mira cómo está ya mirad el polvo porque es que no vea. bueno me he traído de allí también la madrita que yo uso para taladrar entonces Ahora vamos a taladrarlo. A un centímetro de aquí en los tres palos, ¿vale? Vamos a marcarlo con el metro y el lápiz. ¡Uy! Está vivo. Que tengo. Bueno, a un centímetro. Ahí. Vamos a ponerlo aquí. Está vivo. Se cierra. Ahí. A un centímetro. Aquí. Aquí no, ¿eh? En el centro. Aquí yo estoy marcando. Aquí. A un centímetro. Oh, a, a un centímetro. Aquí. Y este igual. A un centímetro. Aquí. Eso un montón. Entonces, más o menos en el centro. Y eh, a un centímetro. Ahí. Pues aquí. aquí ¿Sí? a, a ver, va, aquí, aquí esto es para hacerle ahora el agujero pero una cosilla que quiero decir yo he hecho de dos clases porque como he hecho así y los pongo los tres de estos en el mismo lado pero me gusta más ya que tenemos esta curvita ahí ¿ves? entonces pone, ponerlo así ¿veis? esto iría ahí y este aquí, de tal manera que quedan dos curvitas por debajo y esta curvita por detrás, mirad, esto están las tres por detrás, pero quedan más bonitas, eh, una dos para adelante y una para atrás, la pata que se abre para atrás. Ahora, mirad, tengo esta taladradora, es de batería, se carga, eh, la compré, mirad. En Teddy. Y me costó creo que fueron 10 euros y pico. Entonces. Ah, yo voy a meterle aquí. Un palito de estos. Estos palitos lo hay de varias medidas. Este es de 3 milímetros. Con lo cual. Esto es lo que va a hacer. De tornillo para que gire para adelante y para atrás. Con lo cual voy a utilizar. Una broca. Voy a utilizar una broca del 3. vale La meto aquí. ¿Veis? Este es el seguro y ya está. Y, y ahora cojo esta madera que la tengo ahí, bueno, la tenemos ahí. Mirad, este que lleva el rebaje hay que apoyarlo en donde está el rebaje, ¿vale? Evidentemente el que no tiene rebaje, que es este, ¿vale? Se apoya así y punto. Hacemos aquí el, a ver, que se vea. Ahí. el taladro. Bueno, pues ya le he hecho el taladro. Mira, le he pasado esto por aquí, ¿vale? Por el agujerillo y ahora vamos a vamos a pegar la varilla aquí y aquí. El del centro el agujero mmm, me ha dicho mi marido que lo hago un poco más grande porque esto tiene que, que oscilar para adelante y para atrás. ¿Vale? Veis, he puesto esto sí, le he puesto uno para atrás y los dos para adelante para que quede la curvita así. Entonces, mirad, voy a pegarlo de, con, con pegamento de este del chino, ¿vale? Y con bicarbonato sódico. Eh, nada, una gotita de nada. Y esto queda duro como una piedra, duro como una piedra que... que, que... Que se puede levantar vamos un peso grandísimo entonces bueno pero antes vamos ya como ya no voy a utilizar el palo este tan largo voy a voy a cortarlo ahora ya está bueno ahora este que he quitado lo guardamos para otra vez mira pone que no tiene batería otra vez y le acabo de poner una batería nueva. Bueno, vamos a pegarlo antes de que se haga más tarde. Lo primero, vamos a abrir el pegamento. ¿Vale? Voy a poner algo aquí abajo para que no... Oh, se me ha caído bien. Me dice el refrán, vísteme despacio que tengo prisa. ¿Qué bueno, Espera que lo desmonto, ¿eh? Ahí, ahora sí. Y ahora, le he, he hecho un poquito de nada. Un poquito de bicarbonato que no es nada. Mira, lo que llevo el rabillo una cuchara, ¿eh? Esto. Y esto se queda duro como una piedra, ya se me ha caído. Bueno, ahora cojo duro como una piedra. Entonces, hecho, mira, ahí en el agujerito, ¿ves? una gotilla de pegamento que ruble. Y ahora cojo el, el bicarbonato. ¿Ves? y te echo, Se queda seco al minuto, eh. ahí. Y nada, luego pues se quita el exceso de Ahora cojo si le queréis dar para aseguraros más hecho ahí esto es lo, el es lotite ¿eh? de toda la vida con esto hemos pegado hasta gafas patillas de las gafas ¿eh? y no se van okay, no. veis que mira, se queda mojado y en el momento que ya se moja se queda así y ahora pues vuelta como las tortillas vuelta y vuelta y ahora aquí hecho ahí ahí está, vuelvo a coger un poquito, bueno he puesto el trapillo este para que cayera encima pero ya que se me ha caído el lugar toda la mesa voy he un poquito ahí, ahí, espero un poquillo que yo vea que se humedece ¿vale? voy a echar otro poquito más ahí y vuelvo a coger otra puntita de pegamento, mira yo lo cogí con el rabito para que vierais que era muy poquito, pero mira el bote es muy chico ahí, ¿veis? ¿Vale? Y listo, ya está. Ahora lo abro. ¿Veis? Bueno chicas, pues ya está limado. He limado esto para que al cerrar, veis Como este, quede ras con ras. Entonces lo, lo he cerrado y lo he limado por aquí. Y ahora vamos a cortarle las patas. A ver. Yo he hecho, como son trozos reciclados, uno más grande y otro más chico, ¿vale? ¿Veis? este es más chiquito, el otro más grande, pero creo que este es la medida ideal. Entonces, lo que voy a hacer es medir para cortarle las tres patas. La de atrás tiene que tiene que ser medio centímetro más corta que o sea, la del medio tiene que ser medio centímetro más corta que las laterales, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es medir a 14 y medio. A ver. La de los lados, que ya, ya y 14 y medio aquí ¿vale? este medio centímetro más corto es decir 14 porque es que esa medida creo que la que mejor casa con esto nacho la vida ahí, ya, oh, a 14 <ríe> no. Tengo por ahí el que me regalaron. A el... 14 y aquí igual. A 14 y medio. Nah, es una mitad de nada. Medio centímetro. Y ahora deciros también... Otra cosilla, 14 y medio. Una cosilla que quería yo deciros. Que ahora lo voy a cortar, ¿vale? Y ahora con este de aquí... Vamos a sacar el travesaño. El travesaño igual. Yo lo he medido, pues depende de, de lo grande que fuera. Pues lo he cogido de una, de una medida a otra. Voy a coger este y para eso lo voy a medir. A ver lo que mide, porque yo ya ni me acuerdo. Este mide siete y medio. Es decir, que el travesaño va a medir de aquí, va a medir 7,5. ¿Vale? Y lo voy a sacar de este palo. Voy a cortar esta medida y volvemos. Bueno, pues vamos a terminar de hacer este, ¿vale? Mirad, este tiene una parte más bonita y la otra, pues que se ve ahí la rajita. Entonces vamos a pegarlo así, ¿vale? Tal cual. Voy a coger a ver, un poquito de, de lotite, como antes. Ahí, lo pongo ahí, ¿vale? Y ahora este lo voy a meter por aquí, que a su vez va aquí pegado. A ver, ahí, ahí, así. Le echaremos un poquito. Se me ha salido. Ahí. Y cojo un poquito y se lo he hecho. Ahí, ahí. ¿Ven? Fijaros si he quedado bien pegado, que se ha pegado al cristal. Bueno, pues vamos a pegarlo. Le voy a echar un poquito de pegamento en el agujerillo, ahí. Vale. Y ahora le pongo la brocheta. Se la meto aquí. Y esperamos un poquito que tire. Yo creo que irá rápido porque este pegamento también se saca muy rápido. Pero prefiero que se saque bien. ¿eh? Y lo cortamos. No, no lo quiero cortar. muy arra... A ver, tampoco quiero que se doble. A ver, voy a cortar por aquí. Con cuidadito. Ahí. Y ahora aquí, otro cuarto lo mismo. Vuelvo. Hecho un poquito de lotite, que es el pegamento del chino, ¿eh? Es que cuando lo pegamos se nos queda pegado dedo, pues. Y vuelvo a meter este trocito aquí. y aguanto para que se seque. Aquí no le voy a echar el bicarbonato, porque como encima va esta pieza, para que la pieza llegue a tope. Ah, deciros que los agujeritos esto yo antes lo hacía que salieran por detrás. ¿Veis? Pero ahora no. Ahora... Pues tampoco No van a llevar tampoco tanto peso ni nada Así que mm, Lo dejo un poquito así A ver si tira Voy a echarle esto que es un spray Para que seque Y activa el pegamento Mira Ya está seco Y ahora lo que voy a hacer Es cortarlo Igual que el otro Más o menos Da igual porque esto lo vamos a cortar Pero bueno Ahí esto o guardarlo y ahora hay que meter esto por este agujerito ¿ven? y se pega ahí y este abrimos un poquito aquí a ver si puedo es para que quede más para que haga la de tiranta más fuerte ¿eh? yo lo abro un poco esta es la parte bonita es que estoy mirando para que yo me quede bien y este aquí Ahí ¿ves? lo bajamos para abajo. Aquí está a tope, aquí no. Ahora, y ahora le echo aquí un poquito de pegamento igual, lo tite para que se haga una pieza. Ahí, y ahí, y ahora yo a la a algunos lo he puesto, a otros no, pero estas bolitas de madera, que por cierto, algunas vienen cerradas y hay que abrirle el agujerillo así. Se las meto, vamos a probar con esta, ahí, y esta que, pues, que se la voy a abrir con las mismas tijerillas, si lo que trae es pintura, así, pues, ahí, y ahora ya le echamos otro poquito de pegamento y ahora sí le echamos el, el bicarbonato, le hecho un poquito por ahí, así, pasa. y voy a echar el pegamento, que voy a ponerle debajo una bolsa, que antes se me ha quedado pegado. Ay. Ay. No, mucho, ¿eh? Es exagerado. Ay. Y se lo he hecho aquí. Ahí. Y ahora... Ya aquí no mueve nadie. Que ya se queda hecha una pieza. El bicarbonato es bicarbonato del que compró la mercadona, ¿eh? ¿Ves? Esto no se queda así Ahora esto se corta y se queda Esto aquí, me voy a devolver al tar. Y ahora esto Lo cortamos Para que no se vea el, el este tan feo El, el, el palito, el, labro, el palito de la brocheta ¿Vale? Lo corto lo más ras que pueda Estas tijeras tienen aquí una muesca Que yo estoy aprovechando que os ha quedado así un poquillo para afuera. No pasa nada. Se coge la lija, igual que hemos hecho antes. Y lo lijamos para que quede arra ¿Vale? Y esto quedaría así. ¿Veis? ¿vale? Y ya tenemos, cuando lo lijemos, ya está terminado. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Oh, pues más chicas Me quedé... Sin batería la primera vez y ahora me he quedado con la tarjeta de memoria llena. Bueno, no he hecho nada. Esto está sin pegar. Esto también me está sin pegar. Y lo único que hice que es que despegué la calabaza que ya estaba pegada, que fue lo último que hice. Y le metí debajo esto que se me había olvidado metérselo antes. Bueno, esto no está pegado. No hay nada más pegado. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser recortar. Voy a colocar estas tijeras y voy a recortarle el... Lo blanco, ¿vale? Entonces le echo ahí unos piquitos ¿Veis? Para poder meter las tijeras Se puede recortar con un cute Pero... No sé, yo es que con las tijeras eh, Con el cute muchas veces Sobre todo Bueno, no es el caso, ¿no? Pero... Con las tijeras me defiendo muy bien Con el cute también eh, Pero bueno Como es... Son ovaladas y tal, digo, bueno, pues con estas tijeritas Que es que, la verdad es que no puedo pasar sin ellas, ¿eh? Porque me vienen muy bien ¿Veis? Pues me... No sé, como que le tengo más, más confianza Que no que me... que me un... Porque la verdad es que esto es súper fino ¿Veis? Es súper finito Y... Y no, me la, y no quisiera cargarme el el esto, que bueno, si me las cargo tampoco pasa nada, pero mejor que no ¿Veis? Pues vamos cortando por aquí arrimado al filito ahí y ahora Pues ya le saqué las dos orejitas de las tijeras. Y ahora, pues voy a poner las tijeras pues por aquí metidas. De así, de tal manera que cuando ponga el leyelet no me moleste, van a quedar en medio. Vale, pues voy a, a echarle un poquito de pegamento con este que es súper finito ya es que es de noche se me ha hecho de noche porque mientras tenía la memoria llena y ha tardado en descargarlo como, como 40 minutos ¿eh? bueno, se, me ha hecho, se me ha hecho ya de noche y entonces voy a cogerla y la voy a pegar así tal cual, ahí y ahí ahí, ahí. Eh, ahora yo lo estoy adornando, bueno, pues a mi gusto, ¿vale? He cogido esto, que es de cristal, y le voy a pegar el reloj aquí. Se lo pego, voy a pegar, ponerle esto en... Se lo voy a pegar con ah, con el... Oye, con el este. ¿Con este? Es que no me acuerdo el nombre. A ver. Bueno, primero voy a pegarle el 31 que bueno, se lo puedo pagar también con esto. Se lo voy a pegar con el blog, con el blog, con el blog. Se lo voy a pegar con el blog, blog. Cuando se te va un nombre es que se te va, ¿eh? Bueno, a ver si quiere bajar. Es que no me he dado cuenta y lo tenía de pie. He dejado todo y me he ido a descargarlo al ordenador. Y de esto que no os pasa a vosotros que cuando llega... Deja un trabajo a la mitad. Cuando vos dices, ¿qué estaba yo haciendo? Bueno, pues algo parecido. A ver. Si esto quiere bajar, lo tiene el otro día y va muy bien. Tiene, ¿eh? Porque ya te digo que ahí viene. Ya, mira, este Que esto pone 31. Y este... Se lo voy a meter aquí, ahí. Ahí. Lleva un cabujón. Ahora el reloj, que no sé dónde ha ido a parar. Que os he enseñado que esto era de cristal. Lo voy a pegar igual, con bloc aquí. Block, voy a echar una gotita de bloc. Y le pego en el, el reloj. Y el reloj, a su vez, me voy a pegar en el gorro de la calabaza. ¿vale? Debajo del engranaje. Este. A ver si sale. A ver, el 12. Ahí. Aquí. Voy a pegar ahí, tal cual. Ahora eh, le puse al, al gatillo por detrás también cosas de estas. El gato va a metido aquí. Bueno, si quiere, claro, ahí va a ir metido. ¿vale? Y le me voy a despegar. Es que se despega el suelo. Y ahora que lo quiero despegar, ahora no se le lo despega pero como me da miedo que porque esto no tiene mucha chicha de pegamento pues voy a echar un poquito también de blog vamos a pegarle aquí. y este se lo voy a poner aquí Ahí. y por aquí tenía un bichito este, un zapatero parece que lo voy a pegar. A ver, quiero meterlo así por aquí, así, así por, aquí. Ah, por aquí, ahí. Y voy a quitar igual la fundita de la almohadilla. Y por último voy a pegarle estos dos, este y este que se lo quiero pegar, aquí. Uno ahí y otro ahí. Bueno, por último no. Entonces este creo que voy a poner el pegamento de doble cara porque yo no creo que esto lo pegue el bloc. Blo, blo. Bueno, he eh, pegado, mira, aquí eh, un cabujón muy chiquitito que tiene un gatito. Y aunque la pegatina eh, adhesiva yo le... Le vuelvo a echar el bloque blo blo blo blo y se lo quiero poner ahí. ahí Y ahora pues nada Le voy a pegar el dos uh, engranajes Este y este Y le voy a pegar Este Esta mariquita O este bichito Aquí Pero se voy a pegar No sé si así Creo que así Así no Tiene sí, que ser para el otro lado Ahí Así Y entonces voy a coger una argollita ver, en este tipo y un cierre chiquitín. Voy a abrirla. Aquí. Para meterle el este. Y aquí me quiero colgar. Al otro también se lo he colgado un relojito de estos. Que va a ir enganchado. Okay. No, no me salte. Si sí, no te voy a dar más de comer. Se ha comido como una lima. No se mueve ya casi nada. Vamos, si se mueve, se mueve de movimientos lindos. te llamo mayor. Y no para de pedir comida. Es que... Ahí. ¿Veis? Y ahora lo cierro. Aquí. Cierro. Y esto quedaría así. Tal cual. Y entonces... Espero que... Esto se caliente. Voy a echarle aquí es que tengo esto aquí porque hasta que esto no entre dentro de la pistola cada vez que pongo la pistola boca arriba se me cae voy a poner esto aquí, un poquito y este lo voy a pegar ahí vale y este vamos a intentar pegarlo aquí este va ahí y ahora voy a pegarle este bichito de luz, que también donde irá enganchado el, el relojito entonces tengo que rellenar el bichito de luz de, de pegamento térmico y lo voy a pegar así que esto quedaría colgando ahí Le quedaría ahí colgando y ahora, creo que ya está pegado voy a colgar, voy a ponerle ya sin pegamento térmico lo apago y con el blog que está aquí salpicadilla mira voy a ponerle esta esta me la he que mandar bien. porque estas no son es mías y son muy bonitas no sé quién me la mandaría y sí, son de color entre roja y lila y son muy chulas pasa que es verdad que aquí en el en el negro no destacan mucho pero bueno el brillo se ve y voy a también a cogerle Alguna lentejuela doradita, alguna chisporroteada por ahí. Y se lo voy a pegar también con el no, no. que Se me habían caído y ya pues la aprovecho. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponerle una ahí. Aquí. Eh, vamos a ponerle... Aquí. Ya salpicada. Es eh, un dorado dorado, pero sin embargo con el negro es verdad... Que no, no resulta, parece más bien de color así, bronce. Ya sabéis que para mí me, más es poco. Hay que poner mucho. A ver, a ver, a ver, por aquí. Aquí, una flor. Y yo creo que ya. ¿Ves? Y así quedaría el tag. Esto tiene movimiento. Y ahora le voy a poner el... Voy a coger un gel, vamos a ponerle este. Verde. Aquí. Este es un allá de lo gordo y grande, ¿eh? Ay, tanto que la tijera la tapa, ¿eh? Pero bueno, un poquito, no me pasa nada. De eso se trata, de capa. Lo estoy cerrando, ahí lo tendríamos. Y ahora vamos a ponerle los lacitos al taco, ¿vale? El lila, que siempre se me pierde y nunca sé dónde anda, de verdad. Aquí, este, que sería el lila, cortamos otro cachito. Y así, pues, quedaría terminado, creo que, este tag. Hay que apretarlo un poco, esperar a que se seque, ¿vale? Y, bueno, lo que sí que quería hacer era, ya para, para terminarlo de, de hacer con el lápiz este que, que solo da brillito, que lo tenía por aquí, en el estuche. Si vierais como tengo el cuarto, si vierais como tengo el cuarto es de ti esto madre mía este a ver aquí no veo no este no es este pues para hacer por ejemplo metalizadas las tijeras le voy a dar un toque de, de brillito de este que solamente da brillo vale como el brillo de, del metal de, de las tijeras vale se lo voy a dar así en plata y por aquí igual Ahí. para que dé un reflejito y así pues no está cansoso ¿Ve? Esta es y un poquito en el lomo del gatillo así, ahí, así. un poquito de brillo. y el pelillos de aquí que se le han erizado y aquí viene lo mío ¿Ve? pues ya está ¿Ya? yo lo doy por terminado bueno pues ahora sí que sí ya hemos hemos terminado ahora, aquí, un poquito Meto la luz así y ya está listo ahora esto cogeríamos nuestro caballete lo abro así quedaría bueno pues ahora os lo enseño cómo han quedado todos en, en una fotito por si queréis verlo espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas muchísimas gracias y gracias por pasaros por verlo si me queréis dar un like ya os digo que muchísimas gracias y si queréis suscribiros porque os gusta el contenido del canal, pues ya sabéis que le tenéis que dar la campanita y darle a suscribirse y cada vez que susurro de papel suba un vídeo, pues eh, os saldrá una notificación. Y si no, pues nada, encantada de haberos tenido este ratito por aquí y hasta que vosotros queráis. Cuidaros, chao. Buscando ideas para hacer scrap En Youtube encontré un canal Sus papeles, sus troqueles y sus compras a graneles de regalitos, tutoriales bien descritos Y la amistad con sus cubros de papel